Bueno, han metido un evento nuevo en el que van a regalar 50 tiradas, 10 al día, durante 5 días. El evento es de del 5 de abril hasta el 18 y empieza a contar desde el día que entres tú. Luego aparte, con han metido unas nuevas misiones para novatos, donde te van a dar también otras 40 tiradas para empezar. En total van a ser 60 tiradas el primer día y 40 por pues, los otros 4 siguientes. Son 10 que te regalan por empezar, sin evento y sin nada, las 10 normales, tirando esas 10, con la misión de novato te dan 20, cuando tiras esas 20 te vuelven a dar otras 20, y luego, bueno, y más las 10 del evento, entonces el primer día son 60, las 30 primeras tiradas te aseguran un personaje de los, los buenos, no sé, 3 estrellas, SR, no sé cómo se llaman en este juego, pero bueno, en héroe y en arma. Entonces, si tienes 60 tiradas, puedes hacer 30 tiradas a héroe para sacarte uno y 30 armas para sacarte un arma. Yo en mis 60 tiradas he sacado dos, tres estrellas de estos y este arma. Así que si nunca habéis jugado a este juego, pues buen momento para probarlo.